Bueno, yo vengo a hablaros de, del petróleo del, del futuro, de los datos y sobre todo en un entorno donde, donde todavía no se está hablando mucho, pero, pero quizás es donde hay más, más potencial. ¿no? Mi nombre es José Murillo, eh, cofundador y CEO de Smart IOT Labs y voy a contaros un poco mi historia. Como veréis, yo también soy del, del sur, soy de Sevilla y bueno, yo me he hecho a perder con los años, pero yo empecé con nueve años. Recuerdo que me regalaron por mi cumpleaños un, un Spectrum, soy de estos que empezó en, en, en esa época programando Tuve la suerte, en el, bueno, no voy a decir el año, en, de hacer el COO en Estados Unidos. Me empapé muchísimo de la cultura americana, del, del emprendimiento, de la competencia sana. Eh, volví aquí, me costó un disgusto con mis padres porque no quise estudiar la carrera. Empecé el primer año, el primer año me aburrí una barbaridad, desde la carrera. Y, y monté una, una empresa de, de ensamblado de PCs en aquella época. Estaban muy de moda los, los PCs clónicos, empezaba a comprar piezas, lo hacía en mi casa. Y bueno, la verdad es que me lo pasé bien hasta que me dejaron un pagaré colgado de, de 500.000 pesetas de la época. Y, y a partir de ahí pues, entré en una empresa sevillana y tuve muchísima suerte porque en el año 99, en plena burbuja de, la, de Internet, cuando empezaba a hablarse de Internet, de las .com, nos mandaron a Estados Unidos y nos soltaron allí a cuatro sevillanos, entre ellos David Carmona, que fue el que, el que dio la charla esta mañana, y nos soltaron allí a cuatro sevillanos en una empresa, en una startup, en plena abullición. Y yo diría que desde aquel momento me quedé enamorado y tenía clarísimo que quería tener una startup en el futuro, tanto que quebró la burbuja en el 2001... Nos quisimos quedar allí, por temas de inmigración de papeleo no fue posible y entramos en Microsoft, ¿no? Y yo recuerdo que entré en Microsoft súper ilusionado, pero sabiendo que iba a salir y que iba a montar una empresa, ¿no? Y, y pensaba que y pensaba que aquello iba a ser un aprendizaje, como así lo ha sido muy bueno, que iba a durar dos, tres años y al final han sido 15 años, ¿no? 15 años súper felices, entre los cuales pasé por el departamento de... de, de ¡Ay! Esto es mío, perdón. Que pensé que era de... Ahí va. Entre los cuales pasé por el departamento de, de evangelismo, ¿no? Con lo cual aquí, allí conocí a todos los amigos de, de Plain Concepts. De nuevo no digo el año, me he tenido que poner un circulito para que me reconozcáis. Pero bueno, probablemente, algunos de aquí probablemente le haya dado una charla técnica en su momento. Hay por ahí algunos vídeos grabados que así lo prueban. Pero bueno, como decía, ya me chaperdé, me, me pasé a la oscura, a la parte comercial. Desarrollé unas, unas habilidades muy buenas, tuve unos años muy divertidos. Y hace tres años pues, vi, el, vi el momento, ¿no? vi la oportunidad de... De, de montar una startup. Lleva muchísimos años haciendo cosas en, en torno al Smart Home, me sigue apasionando programar, cada vez tengo menos tiempo, pero, pero cuando puedo lo hago. Y vi que aparecían tecnologías como la inteligencia artificial, como el Internet de las cosas, que iba a democratizar mucho el tema de hardware, de sensores, y decidí lanzarme y montar una empresa, ¿no? Y ahí conocí a mis dos socios, ¿no? Valentín, que está a la derecha, que era un empresario andaluz, que salí de Microsoft, me ofreció, me ofreció trabajo, le conté lo que quería hacer y se unió al proyecto, se vino conmigo. Y Jesús, que está a la izquierda, Jesús venía de una, de una startup que yo conocí cuando estaba en Microsoft, que se llamaba Intelligent Dialog System, Indices que hacían lenguaje natural, hacían un, un, un bot, un Siri, cuando todavía no existía Siri ni existía nada de eso. ¿no? Con la suerte de que, de que salió Siri al mercado, eh, empezaron a coger mucha relevancia y los compró Intel. ¿no? Compró la empresa por 25 millones de dólares, si no lo recuerdo mal, porque Intel quería sacar su, su teléfono en aquella época. Y, bueno, ha estado bastantes años en, en, en Intel trabajando, les dejaron quedarse en Sevilla, con lo cual allí se formó un equipo súper bueno de ingenieros de Intel, muy preparado en temas de, de, de inteligencia artificial y de NLP. Y coincidió que montábamos la empresa, que Intel ya nos renovaba la oficina, se quedaba gente buena en la calle y tuvimos una suerte brutal porque tuve la suerte de traerme como CTO a, a alguien como Jesús. Y a día de hoy también tenemos como advisor a, a Pilar. Pilar Manchón en la, fue la CEO de esa empresa. De allí pasó a Intel, estuvo en Amazon de directora, de General Manager en en Roku y ahora es la directora de research en Google eh, AI, ¿vale? Con lo cual ella está allí en Silicon Valley y la verdad es que nos hace, de, nos hace de puente con todo lo que hay allí, ¿no? Y después lo más importante es todo el equipo entero que nos trajimos, o la gran parte del equipo que, que fuimos capaces de traernos de Intel, ¿no? Con lo cual, pues somos una empresa de, que tiene poco tiempo, pero, pero, pero con un equipo muy bueno y con una idea que ahora veréis bastante, bastante ambiciosa, ¿no? Nuestra visión, ahora la comentaré, pero sobre todo creíamos y, y después, además, después de haber vivido mucho tiempo en Estados Unidos, que hay cosas muy buenas allí, pero, pero que aquí hay un talento brutal y estábamos convencidos de que nos podíamos traer y replicar el modelo aquí. ¿no? Y lo que hemos querido hacer es eso, es traernos el modelo aquí, replicarlo, eh, tener una empresa muy estilo a, la, a las del Valle, como ahora veréis, eh, y poder competir a escala a escala global desde Sevilla. ¿no? De hecho, ahora, ahora veréis que nosotros estamos haciendo hardware, estamos fabricando en Shenzhen, estamos mandando modelos un miércoles y recibiéndolos un viernes, ¿no? con lo cual ha cambiado muchísimo lo que es el mundo del hardware y del IoT en poco tiempo. ¿no? Y al final, como yo digo, todo esto no dejaba de ser una excusa para explicarle a mi mujer que esto iba a ser una oficina y que nos mudábamos aquí. ¿vale? Es decir, todo esto que nos hemos montado era para poder justificarle que nos íbamos a una oficina. ¿no? Y bueno, y esta es nuestra oficina realmente. ¿eh? Yo no sé cuántos tenéis piscina en la oficina. Eh, a ver. <risa> bueno. Entonces, eh, nos fuimos aquí por tres motivos. ¿no? Uno por lo que os decía, por, por, por yo le llamo salario emocional. ¿no? Aquí esto engancha muchísimo a todos los empleados, aquí todo el mundo tiene la llave, lo, lo, los sábados y los domingos pueden ir a hacer barbacoa, podemos ir, nos juntamos muchas veces allí, con lo cual eso es importante, pero sin duda uno de los puntos más importantes es el tema de que necesitábamos entrenar algoritmos con datos de una casa y necesitamos una casa real. ¿vale? Con lo cual, fuera de bromas, lo que había detrás de todo esto era irnos a una casa real que los primeros meses estuvo cableada, que a la propietaria no le dejábamos ni entrar en la casa porque nos hubiera echado directamente cuando hubiera visto lo, lo que había allí. Y ya poquito a poco, a medida que hemos evolucionado, hemos ido quitando cable y pasando a, a baterías. ¿no? ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra visión? A ver, básicamente, eh, nosotros creemos que ahora sí que es la época donde la tecnología va a entrar en los hogares. Es decir, se lleva hablando de, de la eterna promesa de la domótica años y años, todo el mundo está hablando de la domótica, y ahora parece que por primera vez hay signos de que realmente la tecnología está llegando al hogar. ¿no? Y en gran parte, y, y, y por gran culpa, de los altavoces inteligentes. Yo creo que los altavoces inteligentes tienen una parte muy, muy, muy importante, algo, algo que agradecer, y es que han acercado mucho la tecnología a las personas. Es decir, gente no tecnológica como pueden ser mis padres, pues quizás no se compren un hub de smart Thing para hacer, para hacer cosas, pero el hecho de poder interactuar con la tecnología mediante voz, pues eso ha abierto mucho las puertas. ¿no? Entonces solo hay que ver las cifras de ventas de los altavoces inteligentes, creo que el año pasado se vendieron 78 millones de euros, los crecimientos que está teniendo. Y en definitiva, aparte de los problemas que nosotros creemos que tiene, sí que hay que agradecerles que están abriendo la tecnología y que están metiendo la, la tecnología en los hogares. ¿no? Y, y, y eso es algo muy, muy positivo. ¿no? Eh, si, ¿Qué estamos percibiendo también? Pues que todos los actores, todas las empresas que ya están en el hogar desde hace años, las telcos, las empresas de energía, de proveedores de las utilities, eh, proveedores de seguridad, todos estos proveedores que hoy en día le pagamos el recibo en casa, están mirando con mucho recelo. Están mirando con mucho recelo a los altavoces porque en Estados Unidos empiezan a cerrar acuerdos con ADT y te empiezan a dar un servicio de alarma. Y, y en definitiva, nosotros creemos y muchos analistas creen que dentro de unos años solo va a quedar un proveedor o uno o dos proveedores en el hogar, que va a haber una consolidación, igual que hemos vivido que el de la luz, agua y gas te dan el mismo servicio ya, o son casi la misma compañía, pues eso va a seguir. De hecho, Telefónica hace muy poco visteis que compró Prosegur. Y ahí todo el mundo está mirándose y mirando con mucho recelo a los altavoces, ¿no? Con lo cual, para nosotros es una oportunidad porque estamos creando una plataforma que va a permitir a todos esto pues, dar servicios de, de, de, de IoT, de digitalización, como se habla en, en el hogar. ¿no? Con lo cual, es una, es una amenaza, pero a la vez también creemos que es una oportunidad. ¿no? ¿Qué queremos cambiar nosotros? ¿Qué, ¿Qué hacemos diferente a los altavoces? A ver, yo digo siempre que, que lo que hay hoy en día no es una casa realmente inteligente, es una casa conectada. ¿no? Pongo un ejemplo. Eh, Alexa, ábreme la puerta del garaje. Alexa, ábreme la puerta del garaje. Eso te lo, se lo digo de lunes a viernes y Alexa nunca va a ser capaz de aprender, aunque ahora acaban de anunciar que quieren hacerlo, pero realmente no es un hogar inteligente. Lo que probablemente es inteligente es la tecnología de reconocimiento de lenguaje. ¿no? Pero cuando a un usuario no técnico le hablamos de, de, de inteligencia, lo que le viene a la mente es la capacidad de, de sentir, de aprender, de razonar, de actuar con cierta autonomía. ¿no? Y siguiendo esa filosofía, pues, pues es evidente que los hogares no son inteligentes. ¿no? Quizás la única excepción aquí fue Google Nest. No sé, me imagino que muchos lo conocéis, el, el, el termostato inteligente o el self learning termostat que compró Google por tres con 2 billones de dólares. Y para mí era el mejor reflejo de eso. Era un aparato que estaba en casa, que tú te olvidabas, que le decías a mí la casa me gusta 21 grados. Y de forma inteligente era capaz de aprender los patrones de uso y de gestionar ese servicio. ¿no? Y creemos que eso es lo que hay que hacer en el resto de servicios del hogar, ¿vale? Con lo cual, para nosotros, queremos redefinir el concepto de Smart, ¿no? Segundo punto muy importante hay que aplicar toda esta tecnología a algo que dé un valor real a los usuarios. Y vuelvo a decir lo, lo que comentaba antes, ¿no? La, la domótica no lo es. La domótica ya se lleva años demostrando que, excepto a un 7, un 8, un 9% de la población que quizás le guste cambiar la luz con el color de la luz con el móvil, al resto de la gente le da igual. Al resto de la gente le sigue preocupando lo que vamos a ver. La seguridad, el cuidado de sus mayores, el cuidado de niños, de sus mascotas... Hay muchísimas cosas por delante, ¿no? Con lo cual, ese es otro de, lo, de los retos que, que nos pusimos encima de la mesa, ¿no? Privacidad y seguridad clave. De hecho, esta charla va de eso. Ahora vais a ver el potencial que hay en este tipo de, de aparatos que estamos metiendo en casa de forma inocente. Ya lo hicimos con el móvil, pero ahora estamos empezando a meter altavoces en casa y vais a ver el potencial que tiene eh, para, para que conozcan nuestros hábitos, nuestros patrones y al final moneticen ese dato en otras líneas de negocio, que es el objetivo que hay aquí. No nos engañemos. Al final, cuando montamos altavoces en casa, lo que hay detrás es querer saber si se te están acabando las cápsulas de café para sacarte el anuncio en el momento oportuno o si estás hablando de que te quieres ir a Canarias para sacarte el, el banner del viaje. ¿no? Entonces, eso es importante y poco a poco la gente se irá dando cuenta y empezará a ser más sensible con los temas de privacidad, ¿no? Y por último, el concepto de plataforma, y esto es fundamental. No podemos tener 20 cacharros en casa y cada cacharro cuesta 500 euros. Necesitamos, y el usuario quiere un único cacharro en casa, una única plataforma, que le dé servicios y que pague por los servicios. Igual que ocurre hoy en día con la televisión y con, con el streaming de vídeo. Nadie paga ya por el deco. La gente lo que quiere es pagar la suscripción a Netflix, la suscripción a, a diferentes proveedores, y me da igual que la aplicación esté en la tele, que esté en un, un desco, ¿no? Entonces, para nosotros, estos son los cuatro puntos diferenciales, básicamente, sobre los que nos apoyamos, ¿no? Y bueno, y esto es lo que os decía, esto es la encuesta que lanzamos hace unos meses, preguntándole al usuario qué le preocupa, y efectivamente, la parte de la domótica, excepto algunos pocos, y yo creo que esto estaba cegado, porque gran parte de los contactos eran de mi agenda y, por lo tanto, de mi círculo, pero, excepto eso, la gente le sigue preocupando los accidentes y riesgos, obviamente, que se nos queme la casa, que se nos inunde, a la gente le preocupa el tema de la, de la seguridad, que le entren en casa a robar, y por eso se están viniendo tantas alarmas, le preocupa el tema de ahorro energético, y por eso los termostatos inteligentes, entonces hay otras verticales donde creemos que, que tiene muchísimo más sentido ¿no? y sobre todo hemos visto también muchísimo potencial en la parte de monitorización de, de personas mayores ¿no? eh, hay muchos que empezamos a tener eh, seres queridos que empiezan a tener en una edad que quizá todavía no, no, no son dependientes o no pueden acogerse al sistema de, de, de salud público o privado pero sí que nos preocupa y le llamamos varias veces entonces si tuviéramos algo que nos ayudara a ver qué está pasando, que nos alerte si hay algún problema ahí hay un potencial bastante grande ¿no? Por resumirlo, yo suelo contarlo mucho cuando no hay gente técnica o gente que conozca mucho de tecnología como vuestro caso y me preguntan, oye, ¿tú qué haces? Yo suelo resumir, nosotros hacemos el cerebro de la casa, ¿vale? Hoy en día hay muchas manos en la casa, hay, hay enchufes conectados, hay bombillas, hay teles, hay microondas, se está conectando todo internet. Empieza a haber oídos y bocas, hay altavoces inteligentes, pero creemos que sigue haciendo falta ese cerebro, ¿no? Y el cerebro necesita unos sentidos también, obviamente, para tomar decisiones y para aprender, ¿no? Con lo cual, ese es nuestro diferencial. Nosotros no queremos competir con los altavoces inteligentes, queremos hacerlos inteligentes. De hecho, lo que nos encantaría es venderle esta tecnología al día de mañana a un Google, a un Amazon, a otros proveedores para que realmente esos productos sean inteligentes, ¿no? Con lo cual, volviendo a insistir, nos centramos en la parte de la izquierda, hacemos un por, por un lado lo que es la, una plataforma tecnológica, que ahora lo veréis en detalle. Sobre esa plataforma tecnológica, Tecnológica Construimos una serie de servicios, una serie de habilidades. La idea es que el usuario el día de mañana vía, vía el móvil pueda comprar apps para el hogar y haya un marketplace y pueda decir, oye, yo quiero una alarma, quiero que vigiles a mi hijo, quiero que me gestione la calefacción, el riego, las mascotas queremos monetizar esos servicios y nos integraremos, por un lado, con sistemas de domótica existentes si hay que actuar sobre la casa, que de nuevo, insisto, no es la gran demanda que nos estamos encontrando y a nivel de interfaz de usuario, pues nos integraremos también con otros interfaces de usuario que haya, ¿no? sean altavoces, sean aplicaciones. ¿no? Aquí yo también tengo una visión muy particular y es, yo, yo siempre suelo decir que hoy en día lo que hay son eh, sirvientes en casa. Entendido por sirviente, alguien que tú le dices, oye, eh, apágame la luz y sale corriendo y la apaga, ¿no? Si evolucionamos a lo que nosotros queremos, que es un mayordomo, es decir, alguien que se adelanta y antes de que yo entre lo encienda, si os ponéis a pensar, el mayordomo ideal es con el que menos interacción tienes, con, eh, con el que menos hablan. ¿no? Con lo cual, aquí tenemos un debate incluso interno de, de, de, de cómo materializamos esa interfaz de usuario. A día de hoy lo estamos haciendo, de hecho, con un chat, con, un, con Telegram. Y nos está funcionando bien, porque casi que no hay necesidad de interactuar. Yo lo llevo encima, lo tengo en casa y estoy saliendo por la puerta de casa y me he dejado la plancha encendida y me llega una notificación y, y, y son casos de uso muy quirúrgico no tanto de actuación, sino de información. vale Y nos hemos centrado más en esa, en esa parte. ¿no? Bueno, esto es un poco a nivel de negocio. Aterrizo a nivel tecnológico, que es lo que hacemos, y si queréis ahora vemos una demo y demás. Eh, eh, ¿Os he dicho que está en nuestra oficina? <risa> bueno, os cuento. Nos vinimos aquí porque necesitábamos coger datos. ¿vale? Ese fue el objetivo, por eso lo pongo otra vez aquí. ¿no? Teníamos la intuición de que cogiendo muchísimos datos íbamos a ser capaces de encontrar patrones y de esos patrones sacar hábitos. Es decir, entendíamos, y así lo hemos visto, que analizando temperatura, humedad, presencia y varias cosas más, íbamos a poder identificar el patrón de una persona duchándose, o de una persona eh, cocinando, o de una persona en el baño. ¿no? Y por lo tanto necesitábamos, necesitábamos eh, irnos a una casa. ¿no? Nosotros somos todos, veníamos todos, venimos del mundo del software, ¿no? Con lo cual, el primer día empezamos a montar allí plataformas Maker, Raspberry, empezamos a comprar sensores por Amazon, empezamos a colocar sensores por todas las habitaciones y a la semana nos llevamos un chasco tremendo, porque vimos que los datos que nos daban los sensores no servían ni uno para hacer inteligencia artificial. Es decir, los sensores, incluso estos de, no sé si lo conocéis, multisensor multi de Fibaro, que van a batería, que te duran dos años, al final están pensados pues para darte un dato cada 30-40 minutos como estación meteorológica, pero si quieres tener en el otro lado un algoritmo de detección de fuego, pues no te vale para nada que te avise 30 minutos después de haberse quemado la casa, ¿no? Con lo cual, ese fue el primer check. Os Dijimos, ostras, pues se nos cae el modelo de negocio el primer día, no, no hay sensores en el mercado, ¿no? Entonces, esto pasa mucho en el mundo startup y como somos muy atrevidos, pues empezamos ahí a, a, a pelar cables y a poner cables, ¿no? Entonces, aquí es donde se abre la parte del IoT que os comentaba antes, ¿no? A, a mí me apasiona siempre esto. Y yo creo que ahora ha pasado una cosa muy buena, porque todo el tema este de plataformas tipo Arduino, tipo tipo Raspberry y demás, están están permitiendo que muchísimos osados como nosotros, juntando cables y sin y sin darnos brazo como yo digo, podamos de forma digital hacer cosas, ¿no? Entonces, esto nos permitió, de hecho, hacer un, un prototipo de lo que era, por un lado, el Gateway, que obviamente lo basamos en una de las Raspberry, esto no tiene mayor información, eh, mayor, mayor misterio, empezamos... Como, como como veis ahí abajo a la derecha con una breadboard poniendo cables. Vimos en Internet que había gente con máquinas de talla madera que eran capaces de grabar PCBs, con lo cual nos compramos una máquina y empezamos a irnos a la parte de la derecha, de, de la izquierda de, de abajo. Empezamos a hacer nuestras propias, nuestras propias placas. Y de ahí, pues nada, fuimos evolucionando, hicimos algún prototipo y a día de hoy, pues como os decía, esto no le tengáis miedo al, al Internet de las cosas porque es súper sencillo hacer prototipado, hacer un MVP, validar funcionalmente con plataformas de este tipo y una vez que tengas el MVP, es muy sencillo contratar a alguien o encontrar gente que sea capaz de transformarte eso en un producto. Una vez le des las especificaciones, hacerte placa. De hecho, hay empresas ya especializadas en eso, ¿vale? Con lo cual nos llevamos esa sorpresa y la verdad que fue, muy, fue, fue, fue menos costoso de lo que pensábamos, ¿no? Y a día de hoy, como os comentaba, pues, eh, a, Empezamos con sensores como veis arriba a la izquierda, lo que, lo que habéis visto antes era el gateway, estos son ya los sensores, Empezamos con, con pilas atrás y un módulo de radio, frecuencia, y un microcontrolador de Arduino. Fuimos progresando, empezamos a hacer sensores para, para potencia, para power meter, que veréis ahora que es una información que le da mucho valor a esto. Y bueno, al final la verdad es que nos vinimos tan arriba que decidimos presentarnos a la feria de consumo de electrónica, la mayor feria del mundo del C, y no sé quién se le pasó por la cabeza a cogernos y estuvimos allí en enero presentando esto. Con lo cual os podéis imaginar tres meses antes de la feria en enero, una de las ferias mayores con, con muchos cables allí encima de la mesa, con prototipos, todo eso tan bonito que se ve en la caja negra, lo que llevaba es una a presión que no os podéis imaginar. Entonces, al final, <risa> la verdad es que, que el mensaje que quería dar es que si, si alguno necesita eh, meterse en temas de hardware, no, no, no le tengáis miedo porque ha cambiado muchísimo, no ha cambiado mucho el tema ese. ¿no? Con lo cual, básicamente, lo que terminamos haciendo es lo que le, llam lo que le hemos llamado un supersensor, y terminamos combinando en un único dispositivo todos los diferentes sensores que sabíamos que nos iban a dar muchos datos de valor para, para poder sacar después petróleo como vais a ver. ¿no? Entonces, a día de hoy tenemos un sensor que, que tiene seis sensores en el mismo dispositivo. Tiene presencia, temperatura, humedad, luminosidad, eh, claridad, tiene un acelerómetro, tiene presión acústica, que no es lo mismo que, que, que un micrófono sino te dice decibelios. Entonces, al final hemos hecho un ejercicio de meter todo lo que podamos en un único dispositivo de muy bajo coste donde la batería le estamos sacando 6, 7 meses a día de hoy sin muchas optimizaciones y básicamente muy orientado al, a, la, a la IA. Es decir, lo que tiene este sensor sobre todo es un firmware que es capaz de adaptar el, el streaming de datos con el hub y en función de la situación, no es lo mismo si hay gente en casa, si no hay gente, si es por la noche, pues cambiar ese flujo de datos, ¿no? con cierto tipo de Edge Computing, en el sentido de hacer cierto prefiltrado, etcétera. ¿no? Con lo cual, bueno, la verdad es que eso nos da muchísimo valor. La idea es tener un sensor de eso en cada una de las habitaciones de la casa, sensores de bajo coste, sin audio ni vídeo, con lo cual lo puedes poner tranquilamente en el baño, lo puedes poner en el, en el dormitorio de, de matrimonio, ahora vais a ver lo, lo que sacamos. Y, y después tenemos otro sensor, que es el de consumo energético, que se va al lado del cuadro eléctrico y ahí estamos haciendo Power disaggregation, entonces estamos, estamos midiendo el consumo energético en tiempo real, no solo el consumo, sino varios parámetros de la electricidad y eso nos permite desambiguar mucho. Vais a ver ahora, por ejemplo, que si noto que sube la luminosidad en una habitación en un milisegundo y en ese momento sube el consumo eléctrico, juntando los dos datos podemos inferir que es una luz que se ha encendido. Y entrenar un modelo y decir, oye, cada vez que veas esta, esta huella es una luz. O si sube, por ejemplo, la temperatura en el baño, baja la humedad, sube la presión acústica y sube el consumo, alguien se está secando el pelo. Eso es lo que hay detrás de todo esto. ¿vale? Lo que hacemos es juntar muchísimos datos, hemos Hemos estado en esa casa probando muchísimos escenarios. ¿Qué pasa cuando alguien se ducha? ¿Qué pasa cuando alguien abra una puerta? Y buscando cómo, a partir de estos datos, poder inferir esos hábitos. ¿no? Todos esos datos los juntamos, nos los llevamos a un, a un data store. Eh, a día de hoy lo estamos haciendo en el Edge. Una de las cosas buenas que tiene no tener eh, audio ni vídeo es que la cantidad de datos no es muy grande, la cantidad de procesamiento de, de, de, que requerimos tampoco es muy grande, con lo cual podemos hacer X-Computing. Y para ciertos escenarios, desde el punto de vista de privacidad y de alta disponibilidad, de que se te va a Internet y puedes seguir teniendo servicio básico, es fundamental. Y después lo que hacemos, y esta es un poco la magia, y esta es un poco la salsa de lo que estamos haciendo, y ahora es cuando hemos empezado, que es cuando tenemos datos reales, es buscar esos patrones, ¿no? Entonces tenéis un patrón arriba a la izquierda de qué ocurre cuando alguien se ducha, cuando alguien se ducha en, en invierno, porque en, en verano, porque en invierno cambia. ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien encamina por la casa? ¿Qué pasa cuando alguien conecta un aparato de aire acondicionado sin estar domotizado? Entonces hemos identificado muchísimos patrones y estamos grabando thinkers, que le llamamos nosotros, que no tienen por qué ser en muchos casos, lo hablábamos. Vosotros que sabéis de inteligencia artificial probablemente no tienen que ser modelos modelo de machine learning, muchos son matemática pura, pero básicamente lo que hacemos es thinkers en paralelo, que le entran datos brutos y de ahí infieren eh, pues hábitos. ¿no? Entonces, voy a intentar enseñaros algunos, algunos datos concretos, a ver si va, porque estaba conectado por la VPN y me estaba fallando hace un ratito, pero bueno, yo creo que irá bien. Vale. Eh, este es el dato del LibLab Lab de, de, la, de la casa. Este es un dataset de los últimos dos meses. vale ¿Veis? veis arriba tenéis, tenéis por, cada, por cada parámetro, en este caso la temperatura, eh, la diferencia estancias donde hay, donde hay datos. Esto es en tiempo real, por supuesto. vale eh, Tenemos para cada para cada sensor. Estamos cogiendo temperatura, luminosidad, humedad, temperatura de color. Estos son grados Kelvin. Esto te ayuda a desambiguar si es luz exterior o luz interior. Estamos cogiendo presencia. Para que os hagáis una idea, una alarma solo tiene esto. Toda la lógica de, de una alarma, de un sistema de alarma, se basa principalmente en el sensor de presencia, en un PIR. ¿Vale? Estamos cogiendo consumo energético y, a partir de ahí, ahora veréis cómo, a partir de ahí, entran los thinkers y empiezan a inferir datos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, estos son los meses, como decía, veis el patrón de temperatura. De lunes a viernes no tiene nada que ver con los fines de semana. Entonces, me voy a ir, por ejemplo, al 2 de diciembre. A ver si va... Vale. De hecho, voy a hacer un poquito más de zoom. Aquí se ve por la presencia cuando, entró la, cuando llegó el primero a la casa, que fue a las 8.58 y cuando se fue el último. ¿vale? Entonces, aquí tenemos los diferentes parámetros. Pues mira, aquí, aquí ya se empiezan a ver cosas interesantes. En el despacho, este patrón de temperatura, con este patrón de humedad, con este patrón perdón, de energía en la fase 2. ¿vale? Estas es son las huellas, esos tres amarillos, esas son las huellas de un aparato de aire acondicionado un split de aire acondicionado, ¿vale? Entonces, eh, un split de aire acondicionado por el funcionamiento que tiene, salta el compresor, separa, salta, separa y hace pequeñas oscilaciones y lo que hacemos es tener un thinker que detecta eso. ¿Para qué sirve eso? Pues desde estás en una habitación, en otra y te la has dejado encendido, ahorro energético, hasta me estoy yendo de fin de semana de casa y recibo una notificación de la casa diciendo, te has dejado el aire, ¿vale? Aquí muchos preguntarán bueno, pero no la paga. Bueno, es que hemos hecho la, la prueba y al usuario con que cuando ponga el pie fuera de la casa, le, le avises que, lo ha de, que se la deja encendido, prefiere eso a tener que pagar 100 euros más, poner enchufes domóticos, poner muchísimas más cosas, ¿vale? Con lo cual nos estamos, nos estamos eh, centrando en esa parte de, de, de buscar petróleo en el dato, ¿no? Más cosas, por ejemplo, hablaba con un proveedor de seguridad hace poco para enseñarle, en el caso de la alarma, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Si hay una sola persona en la casa, es decir, aquí hay thinkers que van sobre thinkers, ¿no? Cuando detectamos que hay una sola persona en la casa, es decir, que lleva muchísimo tiempo saltando de una a otra de forma diferente, Podemos poner el, el sistema en un modo entrenamiento y empieza a analizar el grafo de unión entre las diferentes habitaciones. Empieza a analizar que del pasillo el 99% de las veces salta al dormitorio, a la cocina a otro sitio, con lo cual en muy poco tiempo somos capaces de dibujar el grafo de la casa. ¿vale? Eso ya es un avance. Tú es un sistema que te compra y no tienes que empezar a identificar dónde están las habitaciones. Segundo, una vez que has identificado eso, por el patrón de uso puedes sacar qué es qué. Es decir, si hay un sitio donde estás toda la noche, es el dormitorio. Si hay un sitio donde vas muchísimas veces, muy, muy corto espacio de tiempo, ese es el baño. Si es un sitio donde vas al mediodía, a las horas de almuerzo y consumes energía, pones la placa, ese es la cocina. Entonces, al final, somos capaces de ponerle nombre, somos capaces de sacar la orientación de la casa, porque viendo la luminosidad vemos por dónde entra la luz del exterior. Es decir, que empiezas a rascar y veis como hay muchísima información. ¿no? Entonces, en el caso de la alarma, ¿para qué sirve eso? Yo lo cuento siempre, yo tengo do dos niños que son sonámbulos. Imaginaos lo que es a las 3 de la mañana dormido, vas a uno a beber agua y, y el escándalo, ¿no? Hasta que uno se despierta y, y se acuerda que los niños son sonámbulos, ya han llamado por teléfono y la ha liado, ¿no? Es súper sencillo saber que cuando ahora, con este sistema, que cuando ha saltado el pie de la cocina, es porque alguien viene de arriba, es del dormitorio y no hay entrada en, al dormitorio desde la calle. Con lo cual, somos capaces de tener una alarma inteligente en la detección, e incluso en la prevención, porque podemos armarla automáticamente cuando se vaya la gente, podemos intentar desarmarla o sugerir desarmarla cuando viene alguien, etcétera, ¿no? Y no solo eso, lo que os decía, estuvimos hablando con una empresa de seguridad, a día de hoy la tecnología que tiene una empresa de seguridad le dice a las 8.59 que hay alguien en el, en el recibidor. Fijaos por ejemplo lo que ocurre con las temperaturas de forma muy sutil, pero fijaos por ejemplo la variación de temperatura que hay en cuanto se abre una puerta. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué hacemos nosotros? Pues 8.58, creemos que hay alguien con un 60%, con un 70%. Al minuto, un 80, 90, 100. Entonces, reducimos mucho, pues, falso positivo o falsa llamada a los call centers, ¿no? Entonces, sale muchísima información, ¿no? Bueno, no me enrollo más. Thinker, que tenemos a día de hoy? Voy a ir un poquito para atrás, para que veáis un poco cómo se traduce esto. Este es el output ya de, lo, de algunos de nuestros thinkers, ¿no? Pues, presencia de persona. ¿Qué hace esto? Pues, básicamente, esto coge y armoniza la información que, lo, que le llega de los PIR, que es cruda, y la armoniza y dice pues cuando hubo alguien sí o no en el despacho, cuando hubo alguien en el baño, cuando ha habido gente en la cocina, etcétera, etc. ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa armonizar? Un sensor de presencia detecta si hay alguien, pero si estás durmiendo la siesta y estás echado en el sofá y no te mueve, no salta más. Entonces hay que tener un proceso un poco más complejo donde sabiendo el grafo de la casa, si no salta en ninguna de las habitaciones exteriores es que todavía sigue alguien ahí. Vale, entonces eso son parecen tonterías, pero, pero hay un proceso por detrás bastante intensivo que es capaz de calcular esto, ¿no? Esto os decía, este es el thinker que dice si hemos puesto la calefacción. No solo eso, sino, por ejemplo, aquí en la sala de reuniones, estuvo todo el día puesta y no hubo nadie, con lo cual me podría decir cuánto, cuánto gastamos ese día, ¿no? Esto fue ya, este es un poco más avanzado, este lo estamos todavía refinando, pero esto fue cómo se movió la gente por la casa, ¿no? Cuánta gente había en el salón en cada momento de la casa, en el despacho, en el baño, que afortunadamente nunca he visto dos personas juntas, vamos a tener un día ahí en la empresa. En la, en la cocina, aquí pues, entró una a desayunar, aquí coincidieron dos al café, dos-dos, aquí fue la gente a almorzar. Aquí tenemos otro thinker que hemos visto que somos capaces de inferir cómo está abierta la ventana. En función de la luminosidad, unos días que entrenamos, máximos y mínimos, podemos ver si has dejado una ventana abierta o cerrada, con lo cual desde el punto de vista también de alarma de prevención podemos avisar o de eficiencia energética si está dando el sol. Eh, utilización de las luces, esto es súper útil. El otro día estaba en casa, ya tenemos la aplicación en el móvil, y básicamente, eh, los, mi, mis niños se van a las 10 a acostar, suben para arriba, pero como todos, pues se llevan un rato jugando, ¿no? Y el otro día tiraron el sofá, me hizo una gracia porque lo miré, vi la luz encendida, le pegué un grito. Niño, apaga la luz. Y, y papá, ¿cómo sabes que están encendidas? ¿No? Entonces, al final... Es súper sencillo sacar información de valor y le vas encontrando casos de uso. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que estoy haciendo es al revés, poniendo un caso de uso que avísame cuando se duerman o avísame cuando se levanten. ¿vale? Y te permite pues tener esa, implementar esos casos de uso. ¿no? Y también hemos visto que somos capaces de detectar en algunos casos apertura y cierre de puertas en función de las temperaturas. ¿no? Con lo cual, este, esta es la primera versión de los sensores que tuvimos. Esto a día de hoy es en tiempo real en mi casa. Estos datos, si los refresco, ahora deben estar viniendo en tiempo real. Ya está avisa mi mujer. ¿vale? Eh, a ver... Mm, por ejemplo, ¿dormitorio matrimonio no? A ver... <risa> por eso digo está, está, estamos ya todos avisados. Baño matrimonio. Baño matrimonio. Aquí veis perfectamente la huella de una ducha. ¿vale? Esto ha sido esta mañana a las ocho y pico de la mañana. Un subidón repentino de temperatura y un pequeño subidón. Ahora en invierno hace, hace más humedad y no se nota tanto, pero un subidón de humedad. ¿vale? Entonces esto es una ducha. Aquí estáis viendo luminosidad, presencia. Aquí la pinza eléctrica nueva que tenemos, la nueva eh, que acabamos de sacar ahora, no solo nos, nos da energía, consumo, sino ahora vais a ver cuando termine de cargar que nos da como seis parámetros más de la electricidad. ¿vale? Esto es una pinza ya súper profesional. Tened en cuenta que la idea nuestra, esto no lo he mencionado, bueno, lo he mencionado por encima, ¿no? la idea nuestra no es monetizar el hardware, el hardware es venderlo a precio de coste y a día de hoy un kit para un hogar medio de siete habitaciones y demás... La idea es no pasar de 250 a 300 euros, es decir, a día de hoy estamos fabricando más o menos en ese entorno. La pinza de consumo energético nos está costando fabricarla, bueno, la vamos a vender por 90 euros y se está calibrando con pinzas de consumo profesionales que cuestan 700 euros, ¿vale? Que nos está dando consumo, electricidad aparente, electricidad activa, reactiva, voltaje, etc. ¿no? ¿Para qué sirve esto? Pues mira, por ejemplo, esto, esto ya es como matriz, ¿eh? Yo aquí veo datos detrás después de mucho tiempo. Esto, por ejemplo, aquí es la carga del coche eléctrico. ¿Vale? Este a las cuatro y pico de la mañana, saltó el coche eléctrico, se puso a cargar y esto con este dato nada más, antes era muy complicado, pero ahora viendo la energía reactiva negativa es muy fácil desambiguar y saber que es una batería o que es un motor que acaba de saltar, que es la lavadora. Es decir, entonces al final, fijaos que esto no va tanto de tener datos excelentes sino de cruzar. Es decir, si salta un consumo... Y siempre salta cuando hay alguien en la cocina, jo, ese electrodoméstico o lo que sea, siempre está en la cocina. Y le voy agregando información y voy sacando y lo voy, y lo voy llevando y lo voy acotando a lo que necesito. ¿no? Entonces ese es un poco el principio que hay, que hay detrás de todo esto. ¿no? Eh, algunos cálculos más avanzados, bueno, pues esto, son, esto es consumo basal, esto es lo que consumo con todos los, los, los electrodomésticos si mañana me fuera a vacaciones. Tipo, por ejemplo, pues... Esto, esto que hay aquí abajo, estos pequeños triangulitos, son el compresor de la nevera. Pues eso lo que hacemos es desagregar, hacer un cálculo y decir, oye, si mañana te vas y cierras la casa, que sepa que lo que vas a consumir como mínimo es el de la nevera tanto, de, la, de los dispositivos de standby, que os sorprendería lo que consume, consumes tanto, etc. ¿no? Y por último, bueno, pues el de presencia. Aquí tenéis un, un, un ejemplo de cómo se armoniza lo que os comentaba. Estos son los PIR y lo que tenemos es un thinker que calcula la presencia, la presencia en casa y con un número, con una probabilidad no entonces va detectando pir si en un momento no detecta pir va bajando la probabilidad va haciendo cooldown. si detecta otro pir sube esos cooldowns varían por cada habitación no es lo mismo el pasillo donde tú no te quedas para algún dormitorio entonces esas son las cosas poco a poco que vamos refinando no nos ha llevado mucho tiempo construir toda la fontanería esta pero ahora es cuando le estamos empezando a ver valora esto no entonces ahora entenderéis lo que os comentaba de, lo, de los altavoces inteligentes no y no solo los altavoces cuando cuando veáis, por ejemplo, que sale una oferta de un altavoz con una lamparita, eh, con una bombilla automática, con una bombilla eh, conectada, perdón, el hecho de poner esa bombilla en el dormitorio y encenderla con, el, con, a, con Alexa, con Google o con el que sea, le estáis dando vuestros patrones de sueño a esa, a, esa, a esos fabricantes. ¿no? Que pueden sacar de ahí? Pues pueden sacar si te has ido de juega un fin de semana o si has tenido un bebé. Con lo cual, misteriosamente, te aparecerá publicidad de pañales. ¿no? Entonces, en datos que parecen que no hay nada detrás, eh, nuestra experiencia después de mucho tiempo, es que hay muchísimo petróleo en la información, ¿vale? Con lo cual, eh, terminando un poco la arquitectura, lo que estamos construyendo no es una plataforma de IoT, no es una plataforma que habla de dispositivos ni de sensores, sino que habla de hábitos. Es una SDK a la que tú le vas a poder preguntar cuánta gente hay en casa, vas a poder preguntarles quién hay en casa, o, o, o, o, o qué electrodomésticos se están utilizando, o, qué, o dónde está la gente en casa y en base a esa información pues montar los diferentes servicios, ¿no? Entonces este fue el estudio que hicimos eh, de todos los servicios que podíamos sacar e inicialmente nos hemos centrado en cuidado de mayores, que nos lo está pidiendo muchísima gente, en sacar un servicio para, bueno, cuidado, para, para vigilancia y monitorización de mayores y otro que empezó como ahorro energético y se ha convertido como en un mix de diferentes servicios para el hogar, ¿vale? Que es el que estamos viendo con, a, con algunas telcos a día de hoy, ¿no? El de, bueno, esto lo voy a pasar rápido, el de cuidado de mayores básicamente es eso, es una app que lo único que lo lleva es un familiar y le van a, mandando notificaciones. El primer día que lo instala lo que hacemos es mandarle notificaciones diciendo pues papá se ha levantado, papá ha ido al baño, papá se está duchando, papá ha ido a la cocina, papá está comiendo. Entonces el primer día reconocemos evento. Y a partir de ahí, de la idea es encontrar el patrón y ya empezar a avisar solo de anomalías, que sería lo ideal. Que el sistema te avisara y te dijera, oye, llama a papá, que sabemos que va cuatro veces al baño y ha ido 15, o que son las seis de la tarde y no ha comido, o que lleva 15 minutos en el baño cuando sabemos que se ducha 10 minutos y lleva 15 minutos el agua corriendo. Entonces, la idea es, esa es la idea que os decía antes de, de, de mayordomo y no de sirviente, no de proactivo y no reactivo. ¿no? Eso es lo que queremos llevar a todos los, a todos los casos de uso. ¿no? Y el de servicios de hogar... Esto se anunció ayer, lo puedo poner hoy los logos, los logos aquí, sacaron, ayer, ayer hubo una, bueno, ayer no se montó un reto tecnológico entre varias empresas aquí en, en, en Barcelona, Naturgy, eh, Caixa, Telefónica, Seat y Aguas de Barcelona. Sacaron un reto buscando startups y uno de los retos, de los cinco retos, era, era Hogar Inteligente. ¿no? Y, y ayer anunciaron y, y salió en prensa que nos hemos llevado este reto. Han sido creo que 150 empresas a nivel internacional, cinco, cinco finalistas nada más. Y estamos diseñando con ellos estos casos de uso que os decía antes. Estamos diseñando una alarma, un sistema de intrusión y detección y prevención. Estamos diseñando casos de uso de fuegos y, y inundaciones, de ahorro energético, de, de Smart Thermostat y de monitorización de personas. ¿no? Y pensad que todo esto con la misma plataforma tecnológica, con los mismos 250-300 euros de esos sensores. No tenemos que tener 30, 30 diferentes plataformas. ¿no? Y bueno, por último ya, pediros algo de ayuda. Eh... Vamos a lanzar una campaña de Kickstarter. Es decir, una, una de las cosas que nos ha sorprendido es que cuando ahora mismo estamos empezando a buscar data scientists, empezando a buscar gente que nos ayuda a entrenar algoritmos y demás, nos ha venido muchísima gente diciendo, ostras, eh, ¿por qué no me dejas que me instale esto en casa y me das acceso al dato? Y yo cojo mi dato y me puedo hacer cosas y demás. Entonces, nos pareció una buena idea. De hecho, hemos vendido varias instalaciones de gente que lo único que hace es instalárselo y le damos acceso a los datos en bruto para, por supuesto, de forma anónima para que puedan acceder. Y tanto que estamos pensando en lanzar una campaña para, para Kickstarter, para makers que se los quieran instalar en casa, le dejamos la Raspberry abierta con un Linux que tenemos para que se pueda montar y lo que quiera, le damos todos los sensores y lo único que vamos a pedir a cambio, obviamente, es tener los datos de forma anónima para validar algoritmos. ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a sacar dentro de poco, con lo cual os pediremos ayuda en ese sentido. Eh, la idea a día de hoy es lanzar el kit que os comentaba abajo, 7-8 sensores para diferentes casas, la pieza de consumo eléctrico y el, y el hub, que lo tenemos basado en una Raspberry, todo, todo abierto para que, podáis, para que podáis utilizarlo. Y esto va a ser la versión final. Esto de hecho va a ser la primera vez que lo presente hoy. Nos entregaron los diseños la semana pasada ya la, la diseñadora industrial. Este va a ser el formato que va a tener el hub. Esto va a ir al lado del cuadro eléctrico y va a ser, y va a ser tanto de, de pinza de consumo energético, va a ser de sensor como de hub. Entonces, tendremos la versión primera, va a ir con una pequeña Raspberry, abierta totalmente para makers, y esto va a ir al lado del cuadro, y la verdad que está quedando, está quedando bastante estético, ¿no? Y el sensor va a ser este. El sensor básicamente es un sensor muy transparente, lo que lleva es el PIR abajo, lleva un par de sensores dentro, nos lleva cámaras, como veis, y básicamente muy estilizado y con la misma, y con la misma forma de la batería, ¿vale? Lo que, ahí, lo que tenéis a la, a la izquierda que se ve en negrita, eso es la, Es una batería recargable que dura cinco meses y el sensor es súper. Es súper transparente, que creemos, ya, ya lo dije al principio, creemos en tecnología transparente, que pase desapercibida Y al final pensar que si montáis 7 o 8 sensores de estos, o 10 o 15, como tengo yo en mi casa, estamos metiendo ciento y pico de sondas diferentes, con lo cual hay una calidad de datos brutal para, para los algoritmos. ¿no? Y bueno, estas son los dos las dos piezas en, en paralelo. ¿no? Con lo cual, si alguien está interesado, todavía no hemos lanzado la campaña de, de Kickstarter, pero así, si alguien está interesado en recibir información sin compromiso y demás, que nos mande un correo ahí a, a la web y, y le hacemos el preregistro para cuando para cuando la lancemos. Ya os digo, la idea de esto es no monetizarlo ni, ni sacar aquí ningún margen ni nada. Venderlo casi a precio de coste, agregar volumen y entre todos compartir. Y, y sobre todo ir generando ya esa comunidad de desarrolladores que queremos ir abriendo también. Porque en el futuro nos gustaría que esas aplicaciones, que la, crear una SDK abierta y demás para que la gente vaya desarrollando. ¿no? Y bueno, ya lo último. Ya aprovecho aquí la oportunidad, la cuña publicitaria. Estamos buscando un CDO, estamos buscando Senior Data Scientist. Insisto, aunque no tiene importancia, que tenemos piscina, que tenemos cerveza, que tenemos barbacoa, que todo el mundo tiene la llave. Con lo cual, ahora que hemos cerrado el lunes la, nuestra segunda ronda de inversión, si, si alguien conoce a alguien o se quiere unir, eh, yo creo que es un equipo súper molón para, para trabajar. ¿no? Y bueno, eso ha sido todo. Nada más. Tenemos, yo creo, nueve minutos. Con lo cual, si, si queréis preguntar algo... Me voy a bajar, que no veo con la luz. Tampoco soluciono mucho. ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Estáis deseando ya salir no? Bueno, creo que he quedado había una, una mesa redonda, ¿no? Bueno, pues nada, pues solo era eso. Ah, ahí hay una, venga. Una pregunta. Entiendo que todo lo que nos has enseñado de gráficos y demás, esto es algo interno más que externo, Sí, sí, sí, sí. Eso por la parte del 7-8% de gente que... Sí, sí. De energía sí. mayor, de esto energético y, y, y demás. Sí. ¿Qué es, o sea, aparte de la calidad de los datos, del de, de equipo que habéis montado, de la piscina y de la cerveza, <risa> es más el momento que está viviendo la industria y se está transformando que creéis que estáis en, en el momento adecuado y con el equipo adecuado que otra cosa? Porque, con todo el granito del mundo, eh, a mí me gusta mucho. Sí, sí, Sí, sí, sí. lo he explicado entonces fatal, que lo he explicado fatal entonces, no, sí, sí. que gusta, pero Hay mucha gente que, que, que esto le es... Sí, sí, sí. a la gente con esto. Con sí, esto. eso es... Pregunto, todo, todo cambio, no, no, no todo, totalmente. ...es más el momento que estamos viviendo y demás que tú crees que puede hacer que por fin este tipo de tecnología eh, se adopte de forma más masiva. ¿Crees que esa inteligencia artificial lo que hace Yo creo que es una mezcla de todo. Yo creo que, yo creo que el momento es importante. Primero, porque IoT ha permitido tener esto a un coste asequible. Es decir, yo creo que eso es un factor importante, el poder tener un, algo multipropósito a un coste razonable y no tener que irte a, a, a unos modelos muchísimo más costosos. Entonces, yo creo que eso es una parte importante. La parte de IA, sin duda, está permitiendo hacer ciertas cosas. Es decir, la funcionalidad que te da un Nest, que te dan ciertos productos de ese tipo, era muy complicado anteriormente el, el poder hacerlo sin estas tecnologías. ¿no? Pero... Pero en Europa, no le Sí, pero por, por eso digo yo, yo creo que al final Nest... Una vertical nada más, verticales hay muchas, de power disaggregation está en NAPI, sistemas de seguridad hay un montón. Entonces mi sensación es que probablemente una vertical solo no justifica la inversión, a no ser que sea temas donde haya una demanda muy grande como es alarma, alarma sí que es algo clarísimo donde a la gente le preocupa, pero nuestra sensación es que si conseguimos hacer un balance entre un precio muy asequible, donde demos un primer caso de uso como la alarma que ya le preocupa y encima empecemos a dar una serie de pluses, creemos que sí va a haber demanda. De hecho por eso te decía que no es una no es un argumento solo es la mezcla de muchos, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, no no he hecho mucho hincapié en los casos de uso, pero los casos de uso ha sido lo, o está siendo lo fundamental. Por eso a día de hoy para nosotros ha sido crítico decir, oye, ¿Dónde puedo aplicar esto? Cuidado de mayores, ahorro energético. Vamos a buscar a, a gente innovadora que conozca la problemática real. Vamos a cerrar 4 o 5 early adopters y vamos a probar los casos de uso. Y eso es lo que estamos haciendo a día de hoy. Es decir, a día de hoy pues, estamos con Sanita probando los casos de uso de mayores, estamos con Naturgy probando casos de uso pues, de, eso, de ahorro energético, de eficiencia, de mantenimiento. Es decir, al final estamos viendo que intentamos tirar por ciertos casos y encontramos otros que tienen mucho valor. Una de las cosas que nos decían el otro día y que viendo las gráficas podíamos sacar era el, la sociedad de filtros de aire acondicionado. ¿Vale? Entonces, al final quizá una, un caso de uso nada más no te justifique un producto de esto, pero creemos que el hecho de tener muchos casos de uso creemos que sí lo que sí lo puede justificar. Y sobre todo empezando por algunos muy importantes, como el tema de, de, sin duda, de seguridad y el tema de cuidado de mayores. Ahí sí que hemos visto una demanda brutal en el de, en el de cuidado de mayores, ¿no? Pero, de nuevo, la filosofía es el hardware no debe ser, o el kit no debe ser una barrera de entrada, debe ser lo más barato posible y el modelo de negocio debe ser pagar por esos servicios y, y decirle al usuario, oye, tienes un, un Market para para hogar, empiezas con una alarma o, o con un kit básico. El kit básico que queríamos lanzar eran 4 euros usuario mes y tener una alarma. ¿Quién, este, quién te puede ofrecer hoy en día por 4 euros alarma, eh, ahorro energético, eh, seguridad eh, y control de presencia? Entonces, al final, esa es un poco nuestra sensación, ¿eh? lo, lo tenemos que testear. Justo ahora estamos en la fase esa de pasar a MVP y empezar a testearlo con clientes. Pero nuestra sensación a día de hoy en los primeros clientes es que sí queremos que va a aportar valor. ¿eh? Y, el, y, y, la, y, el, y, y lo otro que decía, perdona, eh, el concepto de proactividad también es importante. Yo creo que la tecnología tiene que ser transparente. Si queremos que esto lo use gente no técnica... Tiene que ser proactivo, tienen que ser casos de uso donde alguien no va a estar continuamente mirando el móvil, una app entrando, lo de la gráfica, por supuesto, que no es para el usuario final. Eso es una manera de hacer una demo y entrar en el cerebro, ¿no? Pero tienen que ser casos de uso muy quirúrgico y, y, y tenemos incluso ese debate. Si hace falta una app, si hace falta una app o, o meterlo en WhatsApp o en Telegram y que le lleguen notificaciones en caso de uso súper quirúrgico. Bueno. Muchas gracias. ¿Alguna más? Nada. Pues nada, ahora sí que vamos bien de tiempo. Gracias.